Formatos líquidos para objetos descargados. Se parte de este trueque en línea donde capturas de pantalla. Códigos HTML, criptomonedas, memes cute, arte digital, sueños, stickers, sonidos en Super Collider, saberes digitales, poemas, videos que tengas en tu cel y cualquier otro objeto digital que tenga valor a tus ojos puede ser intercambiado por alguna pieza de Giselle López, Esteban Anzuela, Gwyneth Nava, Isaías Herrera, Fernanda Costa o Hugo Vargas. El Centro de Cultura Digital trae para ti entrevistas relámpago a artistas y curadores, performance por el colectivo La movimiento y concierto virtual de Lila tirando a violeta con visuales por Sistema Negro. Te esperamos del 1 al 3 de julio, solo aquí, en las entrañas virtuales del Centro de Cultura Digital. Gobierno de México